Hoy, tu liceo Antonio Vara te espera. Llegaste a este lugar como alumno. Luego fuiste profesor, inspector general y por décadas nuestro director. Marcando generaciones de funcionarios y jóvenes caucaninos que hoy lamentan tu partida. Querido profesor, entrañable director, quienes aquí te esperamos vemos que en el silencioso sueño vas caminando como un río y en nuestros pálidos otoños liceanos seguirás siendo gota de luz en los pasillos. En esta esquina que fuiste liceo ha pasado tu vida, pero también has detenido el tiempo. Siempre fuiste un labriego cruzando los inviernos, entregando primaveras, como un carrusel interminable de niñez y adolescencia. Hoy cruzas por tu liceo de siempre, cual peregrino venciendo distancias y siendo un mensajero de profundas raíces liceanas.